A veces decidimos vivir en una mentira, para soñar con una buena realidad. Eso hasta que los demás empiezan a seguirte el juego. Ítem. SCPs. 260. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. Se han dispuesto una serie de agentes de paisano en San Lorenzo del Añil para identificar a todos aquellos individuos que puedan estar afectados por SCPS-260. Se ha propuesto el traslado de cualquier anomalía en contención a menos de 50 kilómetros de San Lorenzo del Añil, para evitar cualquier posibilidad de que algún afectado por SCPS-260 sea testigo de algún incidente anómalo. De llegar a darse esta situación, el sujeto debe ser puesto en contención de forma inmediata y se debe elaborar una investigación para tratar de anular los efectos de SCPS-260. Descripción. SCPS-260 se refiere a una condición asociada a algunos individuos del pueblo de San Lorenzo del Añil, cuya población se estima en 4.500 habitantes. Estos sujetos parecen poseer una capacidad memorística y e idética, hasta el punto que son capaces de relatar recuerdos de cualquier punto de su vida con gran detalle. A su vez, se cree que los sujetos afectados por SCPS-260 son incapaces de borrar cualquier recuerdo, razonamiento o idea. Se ha puesto a prueba esta capacidad por medio de amnésticos de todas las clases, técnicas hipnóticas y fármacos de diferente índole con la intención de producir un estado de consciencia alterada, pero ninguna de las pruebas ha logrado que los sujetos logren olvidar. Estos individuos son inclusive inmunes a los efectos de los agentes antimeméticos, no mostrando ninguna alteración en sus recuerdos o consciencia. Se desconoce la prevalencia concreta de esta anomalía, pero solo se han detectado casos en habitantes de San Lorenzo del Anilo en sus proximidades. También se desconoce si SCPs 260 posee un carácter genético o bien es una condición adquirida en algún punto de la vida de los sujetos con la capacidad de desencadenar sus recuerdos previos. Si bien SCPs 260 no supone ningún peligro para la población, la inmunidad de los individuos afectados a los amnésticos podría suponer un riesgo para el mantenimiento del velo. En la actualidad, se tiene registro de cuatro casos de sujetos afectados por SCPS. 260 que hayan sido testigos de incidentes anómalos. En cada respectivo caso se propusieron medidas de contención básicas al observar la inefectividad de los amnésticos, mientras se seguía investigando sobre la anomalía. Fueron designados SCPs 260-1-4. Tras cierta polémica entre los responsables de la contención de los individuos, el Comité de Ética promulgó la ejecución de cada uno de los sujetos, bajo el pretexto de protección del velo. Anexo es, 260, El 21 de abril de 2018, una niña de 13 años fue recuperada de una caverna subterránea cercana a San Lorenzo del Añil donde había un reporte de derrumbe. Según los registros, la estructura correspondía a una mina de carbón abandonada. Debido a que la información que compartió con los oficiales de policía podría corresponder con una anomalía desconocida, se puso a la niña en disposición de la fundación para una entrevista, descubriéndose más adelante estar afectada por SCPS-260. Entrevistado: Carmen López. Entrevistador: Dr. Gascoigne. Inicio de registro: Hola pequeña, ¿cómo te llamas? Me llamo Carmen, pero todos me llaman Carmila. Vaya, qué nombre tan bonito. Mi nombre es Andrés. Un placer conocerte. ¿Dónde vives, Carmila? Vivo con mi madre en San Lorenzo del Añil. Por cierto, no hace falta que me trates como si fuera una niña pequeña. Por supuesto, mis disculpas. Me ha contado un pajarito que has tenido un accidente en una mina. ¿Podrías salvarme un poco de eso? No hay mucho que contar. Estaba saliendo de la cueva cuando escuché un golpe fuerte. Las paredes empezaron a temblar y comenzó a caer polvo. Salí corriendo y el techo comenzó a desmoronarse, y con la tontería me he hecho un esguince en el tobillo. Me alegra que no te haya pasado nada grave. ¿Qué hacías ahí en un principio? Escuché rumores en el colegio sobre la mina, historias de fantasmas y eventos paranormales, entonces decidí ir a echar un vistazo. ¿Qué clase de historias? Pues que era antiguamente una mina muy importante, pero que en algún punto algunos mineros empezaron a notar cosas extrañas. Voces, luces por las paredes, rocas cambiando de sitio incluso... tiburones. Eso me resulta bastante raro. Supongo que los rumores cambian de boca en boca, pero que eso ocurrió hace mucho tiempo, hace como 15 años o así. ¡Qué historia tan divertida! Pero esa mina fue grosurada porque era muy inestable y podrían ocurrir derrumbes como el que ya conoces. Bueno, ¿podrías hablarme ahora de esa pequeña excursión? ¿Viste algo antes del accidente? Bueno, fui después de clase ya que no quedaba demasiado lejos. Tenía pensado ir desde esa mañana así que ya llevaba una linterna de casa, aunque no se lo dije a mi mamá. Ahora que lo pienso, no la he visto en todo el día estará preocupada, ¿Sabe dónde estoy? Claro, descuida. Cuando me acabes de contar todo, te daremos una medicina para el dolor y volverás a casa. ¿Puedes continuar por donde ibas? Sí, al salir del cole, fui por el arsén siguiendo los letreros de la carretera hasta que encontré la entrada. Había un par de cintas, así que pasé por debajo y encendí la linterna. Seguí andando un rato, Tampoco tenía pensado estar mucho rato, solo es suficiente para luego poder contárselo a mis amigos. Entonces el camino se bifurcó. Estaba muy oscuro, pero en una de las salidas pude ver una luz muy tenue, así que seguí en esa dirección. La intensidad de la luz fue aumentando y me percaté de que en las paredes había pequeños cristales de color azul. Parecía que la luz salía de ahí. Un poco más adelante, encontré una sala grande llena de cristales. Estaba tan iluminada que apagué la linterna. ¿Qué se cogieron los pequeño, A lo mejor eran diamantes o algo. Pero al tocarlo uno pequeño incrustado en la pared... ¿Estás bien, Carmila? Sí, disculpa. Cuando lo toqué, todos los cristales comenzaron a relucir con mucha más intensidad de color azul. Parecían bombillas, se iban encendiendo y apagando, miré el cristal que estaba tocando y mi brazo empezó a brillar también. La cabeza me dolió un poco, entonces me marché por donde había venido y ocurrió el accidente. Eso a ser horrible, ¿aún te duele la cabeza? No, ya estoy bien, solo me duele un poco el tobillo. ¡Fantástico! ¿Recuerdas algo más? Creo que no, ahora lo recuerdo todo muy difuso. Como si fuera un sueño. De acuerdo, eso es todo lo que necesito. Ya hemos terminado. Ha sido rápido, ¿verdad? Sí, una cosa antes de irme. ¿Nos conocimos de algo, Andrés? No, en todo caso ha sido un placer conocerte. ¿Habrá sido un deyabú? Una vez finalizada la entrevista, se usaron amnésticos de clase A en una concentración suficiente como para borrar los recuerdos asociados al incidente, pero no surgieron efecto. Se propuso un tratamiento con amnésticos de clase B que tampoco dio resultado. En consecuencia, se trasladó a Carmen a una celda de contención para humanoides estándar en el sitio 34, estudiando la posibilidad de una afección por SCPS 260, la cual fue confirmada tras algunas entrevistas. Se adoptó entonces la designación de SCPS 260-5. El Dr. Gascoigne solicitó supervisar la contención de SCPS-260-5 y las investigaciones relacionadas con su condición. Además, se desarrolló una tapadera para la contención de SCPS-260-5, siendo que se encontraba en cuarentena debido a la exposición a una enfermedad altamente infecciosa. Una exploración posterior a la mina donde fue descubierta scp 265 260 5 tras despejar el paso bloqueado, no logró encontrar ninguno de los elementos de scp 265 260 5 describe en la entrevista. Anexo S-260-2. El siguiente es un registro de una entrevista rutinaria realizada a SCPS 260-5 el 30 de abril de 2018. Entrevistado SCPS 260-5. Entrevistador Dr. Gascoyne. Inicio del registro. Buenos días, Carmila. Dime, ¿cómo estás? Hola de nuevo, Andrés. Bien. Bueno, no es la primera vez que hacemos esto, así que no hace falta mucha explicación. He preparado un par de preguntas y pruebas. Las hacemos rápido y luego a lo mejor te puedo conseguir un juguetito. Espera, todavía no. ¿Puedo saber ya qué he hecho para llevar ya una semana en un reformatorio? Vale que no estuvo bien entrar en una mina sin preguntar, y me siento mal por eso, pero no pensé que fuera algo ilegal. ¿Reformatorio? ¿Quién te ha dicho eso? Nadie. Bueno, tampoco es que nadie me hable aparte de ti. Es solo que estoy en una habitación blanca encerrada todo el día. Hasta como ahí dentro. Solo salgo para venir a esta sala de vez en cuando, y luego vuelvo enseguida. Bueno, eso es cuando tengo que ir al baño, que es ya bastante incómodo pedirle permiso al tipo con una pistola que pasa cada unos cuantos minutos. No, cielo, no, esto... No me llames así. Así es como me llama mi madre. Tú no. Claro, perdón. Era por hacer esto algo más familiar. Como decía, eso no es un reformatorio. No has hecho nada malo. Y el incidente de la mina fue solo eso, un incidente. Entonces, ¿qué es esto? Es difícil explicar. Entiéndelo de esta manera. Creemos que estás enferma. No es nada grave que te vaya a poner en peligro, pero es posible que puedas poner en peligro a los demás en tu pueblo si sales ahora mismo. Nosotros lo que estamos intentando es curarte, y es por eso que soy tan insistente con las preguntas y las pruebas. Yo me imagino que estarás harta de mí por eso. Entonces, ¿toda la gente que está encerrada en este lugar está enferma? ¿Es por eso que no puedo ver a nadie más? Sí, algo así. ¿Tú lo estás enfermo? <ríe> no, al menos por el momento. Hoy te has levantado muy curiosa, ¿eh? Entonces, ¿por qué tú sí si puedes estar conmigo? Lo siento, pero ya basta de tantas preguntas. No tenemos tanto tiempo. Ahora, si te parece, empezaremos con lo que habíamos venido a hacer. ¿Preparada? <ríe> sí, ¿qué remedio? Primero, ¿cómo te encuentras? ¿Te duele la cabeza? ¿Te sigue doliendo el tobillo? No, ya estoy mejor, aunque no creo que haya sido por esa medicina que me habéis estado dando. Lo que sí, me he despertado un poco mareada hoy. Entiendo. Te pondremos otra almohada a ver si eso ayuda. Ahora, ¿recuerdas algo más sobre tu excursión a la cueva que no me contases la última vez? No, creo que no. Pero, ahora que lo dices, justo esta noche he tenido un sueño sobre eso. Es gracioso, porque nunca me suelo acordar de lo que he soñado. Pero últimamente tengo sueños algo más... ¿Claros? ¿Lúcidos? Sí, eso era. Eso parece interesante. ¿Podrías hablarme de tu sueño de anoche? Sí, aunque solo recuerdo cachos, y de por sí era bastante confuso todo. A ver, creo que estaba sentado en un rincón de un túnel. No estaba del todo oscuro. Creo que la salida quedaría cerca. Entonces, cada cierto rato iba pasando alguien. Había gente que reconocía. Algunos profesores y amigos míos. Los del supermercado. Algunos ancianos de la residencia y más. Todos iban pasando y luego me miraban. Me acariciaban la cabeza y se sentaban a mi vera. Llegaba a un punto que había tanta gente sentada que casi no dejaban paso dentro del túnel. ¿Era la misma cueva donde te encontramos? Puede ser, la verdad, que no lo sé. Todo el mundo me miraba y sonreía. Luego llegó a mi madre y, al verme, se asustó. Cayó de rodillas y rompió a llorar. Quise levantarme y e ir con ella, pero mis piernas no respondían. Entonces llegaste tú, por algún motivo. Te abrías paso entre la gente para agarrarme de la mano y sacarme de ahí. Pero de repente hubo una sucudida y todo el techo se desplomó sobre nosotros, sobre todos. Vaya, qué dulce que sueñes conmigo. Ahora, cuando la gente tiene accidentes, es muy normal que tengas sueños, o en tu caso pesadillas, recordando esos traumas. No me habías hablado de tus sueños todavía. ¿Has tenido alguna experiencia similar desde que estás aquí? Bueno, puede. He tenido sueños donde me veía a mí misma desde una esquina, desde la habitación donde duermo. O donde me tenía enfrente mientras contestaba las preguntas que sueles hacer. Otras veces sueño con una pantalla azul, y detrás de esto veo sombras y oigo susurros, pero no soy capaz de entender nada, aunque no me da miedo. De acuerdo, creo que esto ya será suficiente. Ahora necesito que me acompañes. Tengo un par de ejercicios de memoria para ti, que seguro que te resultarán pan comido. ¿Me acompañas? Sí, supongo. Anexo S-263. A partir del 2 de mayo de 2018, SCPs 265 comenzó a mostrar episodios ansioso-depresivos. Varias de las pertenencias de la celda donde estaba confinada habían sido despedazadas. En los días siguientes, SCPS-260-5 rechazó consumir las diferentes comidas que se le ofrecían, y diversos registros de grabación de su celda muestran a SCP-260-5, susurrando en voz baja. Se programó una sesión con un especialista de la sección de psicología del sitio 34, pero el Dr. Gascoigne canceló la cita para realizar una entrevista a él mismo. Entrevistado SCPS-260-5. Entrevistador, Dr. Gascoigne. Inicio del registro. Hola, Carmila. Silencio scp E en 5 mira hacia el suelo y cubre su rostro con su pelo en el acto. Carmila... Silencio. Venga, Carmila. ¿Qué pasa? ¿Sabes que puedes decírmelo? No. ¿No? ¿No aquí? Que no puedo confiar en ti. ¿Me has mentido? Oye, no. Escucha. Chilla y a continuación rompe a llorar. No, yo no te importo No le importa a nadie en este sitio Tú te crees que eres mi amigo, pero no Para ti yo solo soy una niña que está enferma Por eso vas vestido con una bata Pero yo no estoy enferma, Esa es mentira Lo único que quiero es ver a mi mamá y a mis amigos Ellos me quieren, vosotros no Yo solo intento protegerte, Carmila Pero, ¿por qué? Yo no estoy enferma Yo no soy un bebé No necesito que nadie me proteja Silencio Dime, Carmila. ¿Has vuelto a tener algún sueño extraño desde la última vez que hablamos? ¿Lo es? No te importo. Solo te interesa hacerme preguntas y exámenes. Pero no eres mi médico, ni mi profesor, porque ellos realmente me aprecian. Me importa mucho más de lo que crees, Carmila. ¿Y por qué tienes que ser tú? ¿No hay más doctores raros aquí? Sí. Muchos, y no quiero pensar lo que te habrían hecho ya de haber sido ellos quienes te custodiasen. Yo mismo elegí cuidarte. Escucha, este lugar puede ser muy cruel, muy injusto a veces. No intento protegerte de tu enfermedad, sino de ellos. ¿En serio? Sí, no es que me encante que ahora vivas en esa habitación. Y estoy haciendo todo lo posible para que puedas salir cuanto antes y volver a ver a tu familia. ¿A mi madre? Claro, y a tus amigos. Seguro que en San Lorenzo ya te echan menos. Necesito que confíes en mí y me ayudes, para que yo pueda ayudarte. Ahora, sobre la pregunta de antes. Hace un par de días soñé con que era de noche estaba pasando por mi pueblo. No había nadie y todas las luces de las casas estaban apagadas. Llamaba a las casas de los vecinos pero nadie abría las puertas, y todas las puertas estaban cerradas. Intenté buscar mi casa, pero no la encontraba, no era capaz de recordar dónde estaba. ¿Tenías miedo? Sí, mucho. ¿Y qué pasó después? Bueno, todo empezó a brillar de color azul, y me di cuenta de que no era de noche, sino que todo estaba debajo de una especie de cúpula o algo. Vi un pequeño agujero en el suelo de esta cobertura, y un grupo de ratones escaparon por ahí. Todo cada vez brillaba más y más, y con eso me desperté. ¿Y es por eso que has estado tan enfadada? No lo sé. Yo solo quiero irme a casa. Lo siento. No te preocupes. Ahora no quiero que vuelvas a fartar ni una sola comida. ¿Me oyes? Vale. Anexo S. 264. El 19 de mayo de 2018, una brecha de contención en el ala en la que se encontraba contenida scps 260 resultó en que fuera testigo de algunas de las anomalías contenidas. Este acontecimiento ocasionó controversia entre algunos investigadores del sitio 34. El comité de ética realizó el siguiente comunicado. SCPS. 260 no es una anomalía que requiera de una contención real. Los afectados por esta condición son considerados civiles en todos los aspectos, y por extensión del CPS. 260 5 también se debe considerar una civil que ha sido testigo de todo aquello que nadie más allá de estos muros debería conocer la inmunidad que presenta a las diferentes clases de amnésticos anulan la posibilidad de retirar la contención de scps 265 pues eso suponería una exposición total de la fundación dado que las investigaciones conducidas sobre scps 260 no han ofrecido ninguna información nueva acerca de la anomalía o Posible solución a la situación del individuo, se ha llegado al consenso de que scps 265 de igual forma que ocurrió con otros afectados por SCPS-260, bajo las mismas circunstancias, debe ser finalizada. Se dispone de un plazo no mayor a 7 días para realizar esta acción. El comité de ética no obstante, el doctor Gascoigne interpuso un recurso, alegando que las investigaciones que supervisaba daban a conocer otros aspectos de gran relevancia sobre SCPS-260, y que resultaba crítico mantener a SCPS-260-5 con vida, dado que presentaba características diferentes a SCPS-260-1 a 4. Atendiendo a la propuesta, el Comité de Ética destinó al Dr. Borja Welle para evaluar la situación referente a SCPS-260-5. Anexo s 265 La siguiente es una entrevista realizada por el Dr. Borja dowell Entrevistado: SCPS-260-5. Entrevistador: Dr. Borja Duhuel. Inicio el registro. Buenas tardes, Carmen. Carmila. Claro. ¿Cómo te encuentras? Todo lo bien que pueda estar encarcelada y rodeada de monstruos. Recuerdo que el primer día que pisé este sitio, Andrés me dijo que volvería a ver a mi madre después de darme un medicamento para el dolor. Lo más divertido es que no me ha dejado de doler el tobillo. Yo no haré promesas. Será más sencillo. Esta entrevista es de gran importancia, mucho mayor de lo que puedes imaginar. Es crucial que si me es, cuanta más información, mejor. Estoy aquí para ayudarte, ¿lo ¿no entiendes? ¿Necesito ayuda? Sí, y el Dr. Gascoy no te la puede ofrecer, solo yo. Ahora comencemos con las preguntas. Según he leído, tienes algo semejante en la memoria eidética. ¿Podrías demostrármelo? Sí, supongo que sí. Déjame pensar. Nací algo antes de tiempo, así que pasé 10 días en la incubadora del hospital. Me temo que del momento de mi nacimiento apenas puedo relatar nada. Mi visión era muy borrosa. Pero el día en que ya estaba preparada para ir a casa, recuerdo a mi madre levantarme en sus brazos y sonreír. Tenía una lágrima en su ojo izquierdo, que se secó con el hombro. Mi padre no estaba allí, no lo llegué a conocer, solo lo acompañaba una enfermera encorvada bastante mayor. Recuerdo que mi madre llevaba un vestido largo de color verde con flores amarillas. Llevaba también changlas abiertas y un colgante con una piedra de color azul brillante. Tuve el impulso de coger esa piedrecita, pero entonces mi madre la ocultó bajo el vestido y por un instante desapareció su sonrisa. No vuelto a ver ese colgante. <risa> ¿Qué ocurre? No es nada, ¿verdad? Repito que esta entrevista es muy importante, Carmila No volveré a comunicarme contigo una vez finalice Así que no debes ocultarme nada Está bien, esa piedra de colgante me acaba de recordar a las piedras de la mina donde tuve el accidente por el que acabé Aquí, no es nada relevante Solo me ha hecho gracia el hecho de que no me había dado cuenta por lo que he leído, se ha explorado a fondo esa misma cueva y no se ha encontrado ninguno de los cristales que describías en la primera entrevista que se te fue realizada. De hecho, el recorrido que dijiste seguía no coincidía con el que se encontró. Curiosamente, en los planos de la mina no había ninguna bifurcación accesible. Todos los caminos, sin contar el principal, siempre han estado obstruidos. ¿Podrías contarme toda la verdad, Carmila? Pero... El doctor Gascoigne entra en la habitación. Hola, doctor Dowell. No recuerdo haber autorizado ninguna entrevista con Carmila. La burocracia conlleva mucho tiempo y el comité necesita información lo antes posible. Dispongo de los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción y muchas otras. De ser así, me gustaría verlos. Hasta entonces... Guardias, escoltad a, Car a Carmina a su habitación, por favor Dos guardias de seguridad ingresan a la sala No, deteneos. Aún no hemos finalizado Ya os comunicaré yo cuando podéis ingresar Los guardias salen Doctor gascón yo solo quiero ayudar Usted declaró que esta joven es mucho más que una civil incapaz de olvidar las atrocidades de este sitio Eso es lo que intento comprobar ...pero la información de sus investigaciones no son tan prometedoras como sugirió. Es posible que sea así, por eso necesito más tiempo. Estoy convencido de que acabaré encontrando algo. No puedo permitir que os la llevéis, porque con... Bueno, ya debéis saber a quiénes me refiero. Es una civil cuya existencia podría poner en peligro el velo... ...y todas las consecuencias que ello podría implicar. Es una niña, demonios. La vez de proteger, ustedes, los del comité... Se plantean proteger a todo el mundo, pero no son capaces de proteger a una pobre niña en defensa. Díganme, ¿qué ética tiene eso? No creo que sea mucho mejor mantener a scp s 5 Carmila, Sí, no creo que sea mejor tenerla encerrada por el resto de su vida. Lo mejor para ella es finalizarla. ¿Cómo? ¿Acaso ha hecho algo malo? No, verás... ¿Va a ser capaz de mandar a esta niña a ejecutar? Doctor Gascoigne, por la actitud que está presentando, voy a haberme obligado a sancionarle. Además de que siga viva, como usted bien, bien ha comprobado, no va a otorgar información nueva acerca de la anomalía. Y por si fuera poco, la información que ha compartido acerca de esa anomalía de donde fue recuperada, no ha resultado ser veraz. Me temo que mi trabajo aquí ha terminado, Doctor Gascoigne. Ya hemos tomado una decisión buenas tardes espera no van a encontrar nada si van solo ustedes a la mina debe ir ella o debo ir yo como dice únicamente los habitantes de san lorenzo de la tenemos acceso a lo que realmente se esconde en la mina ¿Cómo que tenemos tú también eres de san lorenzo andrés sí de hecho, yo era un geólogo al que habían enviado para ver si todo iba bien en la mina, tras algunos reportes extraños. Pero como te pasó a ti, tuve un accidente junto con algunos mineros, y la fundación nos excluyó. No tiene permiso para revelar esa información, Dr. Gascoigne. Ya da un poco igual, ¿no crees? Siempre te estaré agradecido por lograrme un puesto como investigador. Claro que esos mineros jamás tuvieran opción de trabajar aquí. Aún así, nunca dejé de ser parte de la anomalía. Me da igual perder toda mi carrera ya. Lo que no me da igual es perder a mi hija. Ya está bien. ¡Guardas! Introducir credenciales de nivel 4. Ítem. SCPS 260. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. El pueblo de San Lorenzo del Añil ha sido puesto en cuarentena provisional y se ha restringido la entrada o salida de población y recursos. Procedimientos adicionales se encuentran actualmente pendientes de revisión por el Comité de Ética. Descripción. SCPS-260 son una serie de canales subterráneos interconectados a una profundidad de aproximadamente 90 metros, bajo el poblado de San Lorenzo de la mil. Todos los canales conectan a su vez con una sala central de forma ovoide con una altura de 15 metros y un diámetro de 25 metros, aproximadamente scp 260 ha demostrado ser capaz de alterar su propia estructura, alterando la disposición de los canales y la ubicación de la sala central. A su vez, es capaz de producir derrumbamientos en los canales e incluso deshacerlos por medios actualmente desconocidos. Tanto la sala central como los diferentes canales albergan una gran cantidad de una especie de mineral desconocida, con una composición molecular semejante a la calcita pero con una tonalidad azul clara y la propiedad de fluorescencia. Esta propiedad se puede manifestar cada 0,25 segundos, y es independiente en cada cristal. Esto parece formar mensajes en código binario, que al ser traducidos parecen formar secuencias de código informático indescifrables. Cuando un sujeto procediente de San Lorenzo de la Anil entra en contacto con uno de estos cristales, estos sufren una serie de alteraciones neurológicas en el hipocampo, desencadenando una condición similar a la memoria eidética. Esto puede llegar a acontecer incluso si los cristales no se encuentran en el interior de SCP-260 cuando se produce el contacto. La memoria de todos los sujetos vivos afectados por este efecto parece compartirse, de forma que todos los sujetos son conocedores de las acciones de los demás a tiempo real, resultando en una situación similar a la de una mente colmena, aunque todos los sujetos parecen conservar su propia consciencia. Este efecto no parece surgir de inmediato, sino que se va manifestando progresivamente en los sujetos afectados por medio de sueños e ilusiones, hasta que finalmente son capaces de entender su situación. Esto no suele desencadenar cambios drásticos de conducta y pasa desapercibido. Por todo esto, se ha formulado la teoría de que SCP-260 funciona de forma semejante a una supercomputadora, cuya capacidad de memoria se desconoce, pero parece reunir la memoria de todos los sujetos que hayan tocado alguno de los cristales procedentes de SCP-260. Se desconoce si SCP-260 posee consciencia propia o bien rige su comportamiento por algoritmos. Se estima que actualmente solo se ha logrado explorar un 10% de la totalidad de SCPs-260. SCPs-260 fue usado inicialmente como una mina de carbón y otros minerales, siendo este la principal fuente de exportaciones de San Lorenzo de la Mil. No obstante, tras un incidente en el 14 de septiembre de 2004, cuatro trabajadores se vieron expuestos a los cristales de SCPS 260, y fueron puestos a contención. Posteriormente, se ordenó la ejecución de tres todos ellos por parte del Comité de Ética. Sin embargo, se cree que prácticamente la totalidad de la población de San Lorenzo de la Añil está afectada por SCPs 260 80. Primero fue un grupo de mineros. Un precio razonable a pagar para el mantenimiento del velo. Ahora será un profesional de la fundación y una niña inocente. Sin embargo, sabemos que un pueblo entero es consciente de la existencia de la fundación, y, si bien todavía no ha salido nada a la luz, es solo cuestión de tiempo. Debemos actuar, por supuesto, y solo tenemos una opción. Mi pregunta ahora es, ¿cuál es el máximo precio que estamos dispuestos a pagar, Doctor Borja?